Es muy conveniente someter la lista completa y actualizada de medicamentos a un análisis por parte de un farmacéutico o de un programa informático en busca de interacciones peligrosas o conflictos. Puede ocurrir que se hayan recetado dos medicamentos de distinto nombre, pero con el mismo principio activo, que haya dos que actúan uno contra el otro o que se potencien. Por cierto, en esta lista también deberían tenerse en cuenta los suplementos herbales y dietéticos. Para evitar estos riesgos, es muy recomendable abastecerse a través de una sola farmacia que disponga de medios para detectar este esta clase de problemas. Conviene pasar a limpio toda esta información una vez haya superado estos filtros y esa lista debería llevarse a todas las consultas y hasta tenerla a la vista para que la encuentren los servicios de emergencia llegado el caso. Dejo abajo un enlace de un modelo para descargarse el pdf.